Silvina está haciendo un tratamiento tres veces por semana, que se enchufa a una máquina cuatro horas. Ella lo que me hace referencia ayer es que hace 12 años que se está ocupando de su salud, que hay momentos que no puede trabajar. Justamente me hace referencia a estas internaciones, ¿no? En El hospital italiano, que la acompañan sus amigos. Un grupo muy selecto de amigos, sí. también su hermano que está <ríe> pendiente de, de Silvina todo el tiempo. <ríe> Quiero sumar información porque ayer cuando terminó Intrusos, eh, mucha gente empezó a decir que ella estaba en lista de espera, que era un, traspla un trasplante urgente. Bueno, lo que me cuentan es que ella todavía no está. En la lista de INCUCAI. Mm. lo que se está realizando Silvina ahora es el tratamiento, se está dializando. Claro. Esta máquina que me hacía referencia ayer, Silvina, sí. es la que obviamente la está ayudando a que funcionen los riñones. Funcione claro. ¿no? Claro. Esto es un tratamiento previo. Que, que es previo? Obviamente. Pues, si funciona, quizás no, si, no tiene que si operar. Me acordé o... de no, la no. nata. No, Finalmente, claro. también después, la que era su pareja le terminó. El sí. trasplante se lo claro. tiene que hacer, más claro. allá de este ah, tratamiento. Okay. Claro. Pero lo importante para remarcar es que no está en la lista de Incucai claro. lo que me cuenta sí, porque Silvina, en general por ahí se pueden buscar muchas veces lo que dice Cari buscan dentro de la familia alguien, un sí, alguien compatible una compatibilidad porque no podés vivir con un sí, ¿no? lo que no? Kari, lo que hace dice... es que el trabajo que harían los riñones digamos de limpiar sí, la sangre sí. Sí. absolutamente eh, se está dializando eso es lo que claro. hace el, el tratamiento eh, está en un proceso de trasplante mm. Silvina se está haciendo estudios, porque todavía faltan estudios, obviamente esto no es nada mm. sencillo para llegar al momento del trasplante, se está haciendo estudios, y estos estudios todavía no le dieron fecha, mm. es como que son estudios que llevan un tiempo. Claro. Y hay una situación muy particular, eh, Flor, que me contaba Silvina, que tiene que ver con los papeleos, obviamente, con toda la que es la burocracia, que ella lo que dice es que se va a hacer de una manera rápida, porque mm. obviamente ella está haciendo el tratamiento, está con la obra social, la atiende muy bien en el italiano, esto me lo remarcan también, sí. pero faltan todos los, los papeleos y los trámites para llegar al trasplante.